Fue que te dijo a ti, como que tú le golpeaste la foca sin ¿sí? censura No, no, eso es mentira, eso es mentira, eso es, eso es lo foque. Sale, ¿sí la pica, Ya salió anoche, ¿La noche, ya salió, ey qué? qué pasa José Saludo para mi hermano Santiago Matías que es mío pero tú eres mío Mira, la de Cachicha, la de Cachicha Mira, la de, la de... La de... La de... La de... Pachá es tu mano. <m> Luis Federico es bueno, el problema es el Pachá. El Pachá, pero... No, pero, no, no, acabó ¿Tú, no, no, no, no, no, te acabó no, no, no, no, no, no, no, tú tienes que rata, no, no, no, es, yo, yo, pero, fue, el, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero no, no, un loco con una adelante, estrella, una adelante. estrella. El trabajo que se ha hecho en entonces ahora vas a grabar con los foques, después que ustedes se estaban confrontando? Adelante, el año entero dándole funda. Ellos, eh, ah, pues tú me conoces. Y ellos son locos. Además, se hizo el trabajo. Sí, yo pienso que me pasé. No, no. No, no. Toxic, esos muchachos han luchado mucho como familia. Y yo entendí que lo que hizo estuvo mal. Y la grandeza del ser humano es admitir su error. Y cuando uno mete lo, el pie, sacarlo a tierra. Además de ese consejo de Ramón Álvarez que Amén. me dijo, lo que hiciste no estuvo bien. Amén. Y unidos somos más. Vaya, decías, somos que un te equipo. Te